Quería llevarte todo el hablando, pero me quedo echando con el bando Cuando había batechos legales y si no ah, hacía falta culparlos Dios, cuántas cosas que no hice por farla, farlo deja ya esa mierda por favor Aprendo de la sotia no de charla, yo no tengo calle, tuve barra por amor, sí, amor amorro Si no me aburro, calor me estorro mm -hmm. Violencia con vez de burro, ya no corro, mate los susurros Ahora hasta lo quiero irte, ya no me quiero ir, quiero hacer de esto me curro Ahora si sí estafo me siento ruin Yo quedaba una vez creen por moon rock Escuchan la musa que venga tuza de serlo cuando tu tuza Me susto mejor su blusa Se la quité con la excusa Pusa, dora, pusa, bora, dora, bora Usa, usa, me despusa, poca. Ella me engancha no usa coca Me encanta que sea una puta loca Ya solo seguimos nuestra ruta Voy a los de barrio como Martin Luta, Fumando una puta, roca ni me gusta Me la fumo porque me todo el pecho Se me pasa cuando me enseña los pechos Quiero llevarte a Toronto y Orlando, pero no salgo del cuarto Hace poco quería morirme pronto y mirar ahora me falta tiempo Intentando encontrar la vida al encanto Jodiendo la paria a mi pana con penas de niño del cuarto Yo solo sigo la luz Bro, me quieren más fuera que en mi hood estamos creando nuestra luz. cada día una ruleta rush. Puta vida, dame mus Sobreviví a los 21 Será un para pip, será un para juice Me estoy tatuando todo el cuerpo Porque no me gusta lo que veo Solo me quito la coleta para encontrar mi cara con el pelo Dicen del amor que es ciego Es mi única opción desde luego Dicen del amor que es fuego Baby, tú y yo somos el aguacero Homie me los hago en todo el día de Lobby like cuando estaba con COVID Tiene mi panatín, rama la Kelly, me hago el loco, mi brother, I'm sorry, mi brother, I'm sorry, estamos bien locos fumando más Rocky Si viene de Rocky, tiro el piti, tiro la coti que nos hago en todo el día de lobby, like cuando estaba con COVID Viene mi pana timbrar mala que el y me hago el loco. Mi brother, I'm sorry. Mi brother, I'm sorry. Estamos bien locos fumando más rocky. Si viene de rocky, tiro el piti, tiro la coti. Oh, no seguimos el camino que nos dieron. Porque jamás vamos a ser como quisieron. Oh, hay cosas que no da el dinero. Hay tantas cosas que no sé por qué no entiendo. Quizá mi entierro. No, no seguimos el camino que nos dieron. Porque jamás vamos a ser como quisieron. Oh, quizá mi entierro.